ha generado mucha repercusión en aquellos que utilizan su tarjeta de crédito para poder acceder al combustible, al que necesitan todos los días o cada tanto están pensando las estaciones de servicio y concretamente desde amena nos decían ayer es que existe la posibilidad de que suspendan la utilización de las tarjetas de crédito para la compra de combustibles esto se va a definir en el mes de febrero en una reunión que van a llevar adelante porque en realidad la queja sustancial es la comisión que le cobran desde las tarjetas de crédito a las estaciones a los propietarios para poder utilizar el servicio ellos dicen que son muy elevadas que además reciben el dinero a a la larga y por lo tanto al recibirlo varios días después no notan... termina la estación de servicio con la inflación que tenemos en nuestro país. En este contexto ellos manifiestan que se ven forzados a la eliminación de la utilización de las tarjetas de crédito, pero por ahora es una advertencia, van a terminar de definirlo en el mes de febrero y así lo decían ayer desde el sector. Hay un problema estructural que es que las tarjetas de crédito cobran una comisión que del 1,8% aproximadamente y la liquidan a los 14 días a los, a los, a los comercios. Nosotros tenemos un ingreso promedio del 9% bruto, hace que eh, las eh, tarjetas de crédito sean una especie de socio oculto o, o socio privilegiado de nuestros ingresos y... Ante la crisis que atraviesa el sector, se hace insostenible seguir recibiendo ese tipo de, digamos, de comisiones y a ese, a ese plazo. Hemos presentado un proyecto de ley a raíz de un fallo que hubo en la provincia de Santa Fe, el FAENI, que es la Federación Santafecina de Combustibles Tenga todo su proceso digamos judicial, que ya nos ha dado la razón, Hemos presentado un anteproyecto de ley que se lo hemos transmitido a todos los legisladores a nivel nacional que tienen las distintas provincias a los efectos de bajar estas comisiones y hacerlas más equitativas y justas. Y si bien eh, hemos fijado que en febrero eh, no se recibirían tarjetas, estamos viendo cómo evoluciona este proyecto, cómo, qué, qué, qué receptividad tiene en forma efectiva para poder... este ...que afectaría a todos nuestros clientes y, y también a nosotros. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Isabelino Rodríguez de Amena.